Sabes, últimamente he sentido que eso funciona Así que dame una razón para seguir porque ya no veo otra forma de sobrevivir Quiero matar como quisieras que Tal vez no lo ves así Tal vez lo ves como algo incertante que olvidarás Pero si jamás tiempo se lo ahora, Si no me cae intentar de pues Lo que no tenemos no se queda igual He aprender la He aprendido a De amor perdidas Besos que no existen en este universo Por los que desaparecen con el tiempo Viviremos cuando sea el momento Estamos a tiempo de poder revivir Quiero amarte pero me Y sé que no tienes la culpa de por qué me siento así Pero si te hice sentir que era aporte Espero que no pienses que es lo mejor de mí la a